Inmovilización con vendaje elástico adhesivo. Se utiliza con muchísima frecuencia en las consultas y en urgencias y son ventas que son elásticas igual en sentido longitudinal, pero nada en sentido transversal. Y tienen pegamento para que se adhiera la piel. Este tipo de ventajes. Proporcionan compresión y cierta inmovilización. Existen varias formas de colocarlos. Mi recomendación es empezar por la cara interna del pie. La dirigimos hacia el talón. Colocamos hacia arriba. Eso. Rodeamos el talón. Vamos a reír de dedos por la cara dorsal. Cuando vamos a rodear el tobillo, debemos de aproximar los dos extremos del ligamento externo del tobillo volvemos a rodear el tobillo haciendo una especie de 8. y a partir de ahora lo dirigimos en sentido Próxima hasta cubrir al menos dos tercios de la pierna. Este vendaje, es relajado, como vemos, no inmoviliza la estabilidad del tobillo, reduce algo la flexión dorsal, la flexión plantar, inversión y eversión. Por lo tanto, es un vendaje que para los 15 grados 1 puede estar bien indicado, pero no en aquellos donde exista laxitud de los ligamentos.